momento a nuestro invitado del día de hoy vía Skype. Tenemos a Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano Provincia Duarte. Adelante Marcos, buenos días. Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, ¿y tú cómo Buen estás? Día. Bien, bien. Está bueno, placer perdidos, de verte. Cuéntanos. Bueno, ya tienen vas. una convocatoria ya. a huelga por 48 horas por falta de acuerdo sobre tarifas con las autoridades del... SDSS. Vamos a ver, ¿cuál es la situación? Perfecto, ustedes saben muy bien y la población que tanto el Colegio Médico como las sociedades especializadas estamos eh, en una disputa con lo que son las ARS, donde ya hemos llevado algunas, algunos métodos de lucha eh, en busca de que estos apoyen y cumplan con lo que es el tarifario de honorarios y además la mayor cobertura a los pacientes en sus procedimientos. Tenemos claro que cada día las ARS están cubriendo menos a los pacientes y pagándole menos a los médicos y a las clínicas. Por lo tanto es que estamos llevando estos paros para ver si logramos de que, la sociedad de, de que las ARS logren cumplir en un acuerdo que se tuvo donde se había aprobado donde se había solicitado un 60% de aumento eh, las ARC se negaban y han aprobado apenas un 11%, pero el colegio médico y las sociedades especializadas no están de acuerdo en este tenor por lo que se, se, se le está solicitando el cumplimiento total bueno si sí, escuchó mi comentario, que lamentaba que no se interviniera aspecto de, cómo es el sistema de salud dominicano, que el ARS hace lo que le da la gana, es cierto. Aquí no hay control. Pero, ¿por qué es que tiene que sufrir el usuario que sí está al día, que está activo su, su seguro? Porque el aporte que hacen las empresas y el aporte que hace el mismo... Eh, Usuario, nada tiene que ver con el pleito de los médicos y la ARS, y sufren los problemas. Yo diría que deben de, exclusivamente, las ARS que no están acatando esto, porque no creo que todas sean estén en la misma condición. usted me lo explicará, sean las que sufran las consecuencias de un paro o del no uso o de la no afiliación de esas eh, de esa ARS. Mira, eh, honestamente, casi todas o más bien las principales ARS están en igual tesitura. Ah. No están cumpliendo el, los acuerdos, no están aumentando el tarifario acordado que cada, que cada dos años se debe revisar. Ellos aumentan la, el cápita, aumentan eh, lo que es la, el cobro a los usuarios más sin embargo, el aumento hacia el sector salud no llega nunca. Aparte de eso, a los usuarios le están poniendo más trabas cada día, más difícil para aprobarle y cubrirle asuntos de salud que, que necesiten. Y eso está entre la lucha que tenemos, eh, que se está llevando tanto el Colegio Médico como las sociedades especializadas. Y de esa forma si ustedes pues... integran. Doctor. ¿Perdón? De esa forma integran a comprender, porque yo mismo estaría dispuesto a acompañarle en la lucha Mira. para que a nosotros se nos dé los servicios que aún tú vas a buscar y no nos los dan. Se fue. Parece que es. ¿Mm? Ah, no. pues hay que entrar una, entrar una llamada. Seguimos. Que le entró una llamada dice Carlos. Ah, que entró. Escuchaste ah, la, la pregunta, Marcos. Francis eh, si dice que estaría dispuesto a apoyarnos. A apoyar, pero la... cuando se tenga en cuenta que de los intereses de ustedes, los médicos, los intereses de los usuarios también estén comprendidos en eso que usted dijo al final. Yo estoy de acuerdo en ah. esa parte. Mira, las ARS tienen muchísimos asuntos que la, los usuarios no comprenden. Y muchas veces, ¿qué hace el usuario? Que le echa la culpa al médico o al centro médico donde asiste. Pero no entiende qué es. Okay. Yeah, okay. eh, tenemos a veces el caso de, uh, de los pacientes. Parece que lo están llamando al doctor. Mm -hmm. No le dicen nada. A, a los familiares le siguen cobrando bueno. no está en la disponibilidad, se está cortando. ¿sí? sí, se está cortando, Marcos. Me están entrando muchas llamadas. Doctor. Eh. Sí, ¿me entendieron ahí? No, no, te, no se oyó. Se cortó. Repite la, la okay. última parte: el, el ejemplo de cuando los. Usuarios tienen 18 años de edad. Sí. Llega a los 18 años de edad, por lo ser de ya vinculan. mayor. Lo desvinculan. pero le siguen cobrando al papá. Después esa persona necesita el servicio y le dicen que no está activo porque pasó a ser mayor de edad. Pero le siguieron cobrando su, su, su, su cuota. Ni siquiera tuvieron la amabilidad de llamar y decirle, mire, ya pasó los 18 años, tienen que hacer este y este tramo. Tenemos otro caso, como el caso de ortopedia. Un paciente, una persona, se cae en su casa, se fractura una parte del, de, de algún, del cuerpo, algún hueso, y no le quieren cubrir los materiales que necesita porque fue un accidente, una caída en su casa, porque no fue un accidente eh, de tránsito. Y tiene el familiar o el paciente que pagar ese material. ¿Entiende? Entonces, los usuarios se quejan con el médico o con la clínica donde está recibiendo el servicio. Y si y, y el daño está, el mal está es con la ARS, entre un sinnúmero de cosas. Sí. Entonces, en ese sentido es que yo digo, estaríamos de acuerdo cuando los lo usuarios tengamos. Conozcan. ¿Eh? Con, conocimiento de que todo es. Que todo eso es por el no solo por lo que son las reivindicaciones suyas, sino lo que ha debido Correcto. de entregarnos a nosotros, porque ciertamente estoy contigo y reconozco que es abusivo lo que están haciendo la ARS hace tiempo y, la, y los beneficios que están obteniendo producto del manejo de las, de las necesidades de salud de este pueblo. Correcto, así mismo. Bien, Carolina. Doctor, ¿Sí? ¿me escucha? Sí. Do doctor, la pregunta es, ¿cuándo, eh, a partir de las 48 horas, qué procedería de no tomarse en consideración la solicitud que ustedes están haciendo? ¿Continuarán los paros? Eh, el nivel de afección en que se está viendo el sector? En la de prensa que se sostuvo antes de ayer, se dijo que se amenaza con un par indefinido a todas las wow. aires. Wow. Y los usuarios, entonces, qué, ¿qué podría usted decirnos? Claro está que ustedes están en defensa de, de esta situación, pero sabemos que a nivel médico estamos hablando de millones de dominicanos que se verían afectados. ¿Qué alternativa tendría la ciudadanía frente a esa situación? Sí. Eh, la primera alternativa es que van a tener que co costear su, su atención Entiende? A excepción de que sean pacientes de emergencia, porque las, las emergencias, y eh, las cirugías de emergencia serán eh, realizadas. Ahora, las consultas y cirugías electivas no emergencia no serán cubiertas en estos días. Eh, frente a esto, hay dos cosas. Pudiesen lo, localizar un recibo del médico que le atienda y con eso, reclamarle a su ARS Posteriormente. siempre y cuando el médico esté de acuerdo en entregarle un recibo bien eso sería en caso de que no atiendan el reclamo después del plazo de 48 horas otorgado en este movimiento que va a iniciar el ¿qué día es? el miércoles hoy. ah, hoy, sí. hoy, hoy miércoles sí, sí. precisamente es a, lo, es a lo que yo entiendo ¿no? en lo que yo pudiera decirle ya. pero eh, veríamos que porque en lo personal eh, eh, un paro por 48 horas eh, eso lo, eh, yo considero que es como una como solamente un mínimo paso porque en estas 48 horas las ARS es lo que se van a economizar mucho más de lo que se está eh, lo que deberían cubrir sí, porque algunas, en mucho, no, no va no va a haber consumo no ha pero algunas ahí. ARS, como la primera eh, asume el pago se lo desembolsa a los, a, a los usuarios si sí, realmente lo desembolsa porque en aquella última huelga ¿Qué? no le desembolsaron a los pacientes Sí, sí, siga, Marco Sí eh, una, una, una pregunta, ¿qué ha hecho el estamento público de salud, es decir, el Ministerio de Salud con relación a este impasse que va a afectar a una a... Nada La más mínima intervención, que es lo que yo decía que me preocupa que el Estado liberado no tiene intervención. No ha manifestado de nada. el ministro. Algún, Eso me está preocupando. ¿Alguna pero, idea con relación a, a servir de mediador? Porque. Y se hizo una primera reunión en la que se dio un, una tregua para una segunda reunión y no se llegó a nada. Bueno. Nada, ustedes tienen algo más. No, no, eh, doctor, que nos deje sobre sí. la mesa un mensaje final para todos los usuarios, eh, para todos los pacientes, para Pero el gremio, para San Francisco. O sea, ¿qué decirnos vale. ya finalmente ustedes como gremio? Frente, frente a esta situación, lo primero es que deben la población en general entender eh, el, el por qué es esto que no es que los médicos que se ganan eh, el, el, la cantidad de dinero, no porque compárenlo con la ARS. Nosotros estamos haciendo el trabajo y las ARS se están llevando, como dicen por ahí, el mazo. ¿Entiendes? Una cirugía que anteriormente cubrían, costaba, el seguro pagaba 30 mil pesos, ahora el seguro está pagando 18, donde las, la, la canasta familiar ha aumentado, las exigencias sociales de los pacientes de todo el mundo han aumentado. Las exigencias del gobierno. Ahí ahora está la recertificación que tenemos que recertificar. Tenemos que, ir, que asistir a un congreso internacional y dos congresos nacionales mínimos para mantenernos en actividad. Todo eso es dinero y eh, por eso es parte también de la lucha porque se nos está escapando de por todos los lados. Así que a la población, que por favor, que sea consciente, que apoyen este paro que tenemos y que entiendan que no es un asunto de los médicos, que también la población tiene derecho a exigirle a las ARS. Bien, gracias Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano a nivel provincial gracias. acá en San Francisco de Macorís.